Francisco Oropesa era el hombre más buscado en Texas debido a que durante la madrugada del sábado 29 de abril, fue el culpable de arrebatarle la vida a balazos a cinco miembros de una familia de Honduras en el pueblo de Cleveland. La brutal masacre del mexicano Francisco Oropesa dejó como víctimas a Sonia Argentina Guzmán de 25 años, Diana Velázquez Alvarado de 21 años, Julisa Molina Rivera de 31, José Jonathan Cázares de 18 y el pequeño Daniel Enrique Lazo de 8 años. Según información brindada por el FBI Houston. Quédate para descubrir quién es Francisco Oropeza y qué lo llevó a realizar esta terrible masacre. Las autoridades en Houston ofrecían una recompensa de 80 mil dólares por información que llevara a la detención del sospechoso. Finalmente el mexicano de 38 años fue arrestado. La policía tuvo que utilizar drones y perros para seguir la pista del fugitivo. El FBI comentó que la búsqueda se complicó y se extendió por largos cuatro días pues tenía pocos indicios y pistas. Francisco Oropesa, su esposa y su hijo llevaban entre 5 y 6 años viviendo en Cleveland, Texas. Tenían vínculos con el Estado mexicano de Puebla, muy probablemente el lugar de origen del asesino. Lo de la madrugada del sábado 29 de abril no fue la primera vez que sus vecinos llamaron a la policía para pedir que dejara disparar su arma. Algunas personas que viven en el vecindario donde sucedió la masacre hablaron para CBS y describieron cómo era Francisco. Una vecina que conoce a Oropeza contó que estaba impactada por los tiroteos. Ella dijo que él nunca pareció violento o agresivo. Ella también dijo que el asesino acusado ha trabajado en el vecindario como personal de mantenimiento. Otros vecinos describieron a Oropeza como alguien que de vez en cuando saludaba con la mano pero que por lo general se mantenía reservado. De acuerdo con el Registro del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, mejor conocido como ICE, Francisco Oropesa ha sido deportado cuatro veces, la primera de ellas en marzo de 2009, también en septiembre de ese mismo año, en enero de 2012 y la última fue en julio de 2016. Las autoridades encargadas desconocen cuándo fue el momento en el que Francisco Oropesa reingresó al suelo estadounidense. Según las autoridades de San Jacinto, el acusado enfrentará cinco cargos de asesinato y se le ha fijado una fianza de 5 millones de dólares. Reportó para Mundo Now, Eduardo Moreno.